Nosotros en particular, en la Secretaría de Graduado, habíamos empezado a trabajar desde el año 2019 con el equipo pedagógico, en un trabajo bastante, eh, digamos, de intercambio bastante próximo y fluido, eh, nos llevó a todo un aprendizaje. Eh, entonces, me parece que para ubicar a los... Si bien esto ya lo hemos hecho en el primer video eh, que filmamos con Marcela, podríamos escuchar inicialmente algún parlamento que nos introduzca de parte de Marcela en la interdisciplina. Eh, en la interdisciplina comenzamos a, eh, digamos, a caminar en este proceso entre el área de salud y el área pedagógica. Y, y tenía como intencionalidad última el proceso formativo de los estudiantes del año previo de las carreras de especialización. En, esa, eh, en ese proceso tuvo como diferentes etapas, porque nosotros también en eso hicimos la transición de la presencialidad a la virtualidad. También nos ha pasado eso. Empezamos en forma presencial, reuniéndonos mensualmente y también semanalmente con los estudiantes del año previo, eh, haciendo el registro de cada una de las clases, haciendo la devolución eh, al Dr. Gandini, digo, ahí donde vamos viendo los procesos de interrelación entre el área de salud y eh, el área pedagógica, y también actividades, sobre todo de procesos de aprendizaje para los estudiantes. Después, digamos, ese proceso que fue presencial, Hemos eh, trabajado y revisado en función de la experiencia del año anterior para generar una propuesta eh, en la virtualización, digamos, de este, de, del proceso de enseñanza y aprendizaje. Contenidos que son específicos del proceso formativo del área clínica y del de área quirúrgica. Eh, incluso eh, de cómo hacen el, el abordaje de la literatura, de cómo es el razonamiento médico, que también para nosotros fue todo una aproximación eh, eh, nueva a ese contenido, porque, bueno, son aspectos muy específicos de lo que es el proceso formativo. Y es ahí donde eh, pudimos, eh, bueno, dialogar, donde vamos viendo que de distintas maneras está presente la interdisciplinaridad y que esta interdisciplinaridad está... Eh, en, en tanto tiene como objeto la formación de estudiantes en la carrera de especialización, lo que se refiere a la previo. Ahí sería el foco de dónde se articula lo pedagógico y lo disciplinar del área de salud. Mónica, esta experiencia. Yo creo que este año favoreció otro de los factores que me parece que la virtualidad puso en juego es la cantidad de contenidos y capacidades. Este, y habilidades que teníamos que enseñar a nuestros estudiantes, eh, futuros profesionales. Entonces, en ese recorte que se hizo, también ayudó a poder hacer, eh, a cruzar con otros espacios la interdisciplinariedad, ¿no? Entonces, eh, focalizar, un, al tener un poco más el foco reducido, se pudo tal vez interactuar de mejor forma con las especialidades o, o las los otras disciplinas que, que están involucradas. Delia, ¿tu apreciación? Yo creo que trabajar con el otro en este contexto de aislamiento mediado por las TIC, lo digo con mi experiencia en general, no solo como docente, sino como asesora pedagógica, permitió verdaderamente encontrar en el rol del asesor como un acompañante para trabajar el contenido eh, siempre hay imágenes encontradas y a veces desencontradas con el papel del asesor pedagógico, y que tiene que ver como con la historia del asesor, que hay veces que se ha fundido y confundido con los espacios de gestión. Eh, yo considero mm. que hoy por hoy hay un, un relajamiento de esas divisiones innecesarias, que el diálogo entre las disciplinas específicas y el lenguaje pedagógico es imprescindibles para dar forma a una propuesta de enseñanza que por supuesto nunca es acabada, son posibilidades de llegar mejor a los